Eh, soy así mismo, tira, no siempre rompiendo, gracias a Dios. Ustedes saben que los eh, eh, aquí el plan social siempre, siempre dicen que en la vida ¡Bueh! que en la vida te toca. ¿Y? ¿Y? ¿Y? Que Joelino va a hablar ahí. Que en la vida a Lo que, hablo, lo que usted a hace en la, Lo que usted hace en la vida Llegará un momento que le Dios le saca faltura. ¿Tiene que y no existe. Daño que se haga que no se pague. Entendemos que hay cosas que yo no tuve de acuerdo con Mildred Sánchez, pero hay cosas que hay que reconocerla. Y una de las cosas que hay que reconocerla es la mujer es una mujer entregada, trabajadora, trabajadora, trabajadora, y que el plan social le dio la espalda. Sí. O oh, coincidencia de la vida, o oh, coincidencia de la vida. No ganaron. El Danilo no ganó, Gonzalo no ganó. Y ustedes saben que están en auditoría. Están hoy. Mañana en auditoría allí. Hay un ministerio aquí en San Francisco que si usted le pasa una auditoría. <risa> ahí está, neto. Ahí. Neto está en otra vaina. ¿eh? Eh, ahorita habla de eso. Que aquí hay unos ministerios, neto, que si se le pasa una auditoría. ¿Tú no, ¿Tú sabes? No se sabe. No vaya ¿Tú a sabes cuál es uno, Bray? <risa> o sea, fue me para decirlo para decirlo de, de, de fondo de voz. Hay unos ministerios ahí. ¿Cómo que tú? Que tú sabes que buah. Que si aquí se pausa auditoría. ¿Cómo es tú? no vimos. Esto no se sabe a El a Y Pasa que cuando le pasaron auditoría el plan social, se dieron cuenta... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Y lo dijo duro. Espérate. Se mojó! Así llegó como era... Miren cómo era... Ay, Dios Atención, póngame una, una foto pequeña del plan social y una foto ahí y, y, el lado mío, para que ustedes vean cómo era... Atención, Neto Flow. ¿Cómo era? Dice que se que, mojó, no fue que se mojó. Y dijo, ¿no? Mira, Luis, ¿cómo fue que de eh, eh, plan social, el nuevo, el nuevo encargado de, de, de, de. Vamos a ponerlo, ¿cómo, ¿cómo se le diría a la gente que son.? La lube, que es el de... No, no en el disco No, pero olvídate <risa> <obviamente, risa> eso, que sabes que no tenían para eso. Y con la Oye, ¿cómo que se llama? El, el, el técnico de soporte, del plan social. El nuevo técnico de soporte está aquí. ¿Tin? ¿Tin? Buen día, sí, buen día. Háme eh, favor, chequeame ahí eh, lo que se hizo en el plan social de 2019 a 2012. ok. ¿Está vacío? Pese. me ver. Ay. Pues no tiene disco. No tiene disco duro. <risa> <risa> y el disco duro. Ay, santísimo. Le, pusi le pusieron uno de 20 megas. Para que mueva el Windows. <risa> <risa> le pusieron uno. ¿Sabes ¿Sabes que lo digo duro? Le ponen uno no, de 20 megas. La Pero ven acá. No, Espérate. Yo veo todo. Fue eh, así sacando un inventario. Memorias. Bien. Ok. Monitor. Bien. CPU. Bien. No, en el mismo CPU. Está la disquetera. Bien. La memoria RAM. Bien. Eh, tarjeta madre, Modeboa. Bien el CD, room, CD room Bien de Espérate, como que falta algo Espérate eh, eh, El pavo soplar ¿Usan pavo soplar en todo tiempo? La, sí. Sí, sí. La, es la belleza, sí. Todavía Oye, eh Pregunto Pavo soplar, bien Disco duro A correr los leques ¿Estás <risa> chequeando No, vimos ahí mismo ¿Estás chequeando el disco duro Amigo, y, te... si lo y si lo encuentran, se mojó, lo dejan no, porque, ahí no, le cayó porque, agua. No, porque, claro, porque... mágicamente, cuando, si encuentran eso de disco duro, si lo encuentran, sí, me... le van a dar un borrón a esos datos. Mira, le van a dar un borrón. Si el PRM, si el gobierno de Luis Abinader cree que va a encontrar un documento, ¿cómo era que llamaba eh, eh, Oreja eh, el programa de, de, de, de, de, de no, el de recuperar cuando algo se borra? Recuba, ni recuba recupera ahí. Van a darle imán, formateo. La nubes, la van el... a apiar todas. <risa> ¿Ustedes se acuerdan cuando, cuando los windows tiran un error azul? Esa pantalla azul que ustedes están viendo ahí. <risa> <risa> Ese pantallazo azul <risa> va a tener plan social. Increíble. Porque y según, Oye lo que ella dice. Oye. <risa> que para que se lo venda porque no tiene o sea yo tengo uno ahí es ah, que yo tengo acá, tiene, todas mis fotos tiene chofer eh, aquí eh, eh, eh, eh, eh, eh, o sea eh, esa parte tiene chofer eh, eh, que sea director de sí, claro. de plan social aquí sí. ok ¿Cómo que sigue y, <risa> tenía mi chofer camanógrafo estampado ah sí, camarógrafo era sí. ah sí, sí, sí. Sí, si ah ya si si ahí de todo Sí, pero había un problema y que su director cobraba más que... Leque. que leque. A correr los leques. Leque. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, se, sigo explicando. Aquí hay, aquí hay ministerio que usted no va a encontrar ni el disco duro. Es más, ni el CPU. Usted va a encontrar que el CPU en que hay, hay, hay, hay oficinas que son... En el público no había ni, ni abanico. Señores, no señores. Señores, campo, bueno, bueno, señores pero vea, no me crean a mí. Oye lo que, le, yo, yo que dijo ella dentro. Oye esto, yo lo que dijo ella. Que habían cosas personales en ese disco duro. ¡Oh! Ahí no tenía que cosas personales. Y ahí tiene que haber cosas personales. Y en su casa. Pero ¿verdad? ni en el duro mío de Telenor. Que, me, oye, que, que o, yo tengo una, oye, una computadora oye, oye. y aquí asignar. Ni oye. ahí pongo yo cosas. Oye. La foto de la hija mía. Escúchenme. Pero aquí en Obras Públicas dicen la gente en la calle sí. que no soy yo. Uh -huh. Que tiene tres años el director de obras públicas. El que estaba fuera del país. Es de aquí. Es de aquí. A correr los leyes. Ah, no, ahora, ahora tengo que tener... Te, eh, Reinaldo dijo algo muy importante. Bueno, que es posible. Para la gente caluneadora, como Neto Flow y Jorge Luis, que son dos caluneadores, es posible que ellos no usaran dicodores físico. Ellos usaran nube. Nube. Y, y entonces le cantan la canción. Eh, nube viajera, ¿cómo es? Ah, la canción de Alejandro Fernández. La canción de Alejandro Fernández. La ruta, la ruta, eh... bueno, <risa> <risa> nube viajera. Ni la nube de Goku. busca una foto ahí de Goku ahí? En esa nube fue que se llevaron los datos. <risa> Llaman Lo a Pícoro. Aten, no, atención Luis. No te dejen engañar. Picoro. No, ni el Tao Pai Pai salió tan rápido corriendo, como eso dijo duro. Cómo es flaco. ¿Quién fue el que el flaco mencionó? Tao Pai Pai. ¿Tú sabes quién es Tao Pai Pai? No, no. ¿Usted vio a Goku y no sabe quién es Tao Pai Pai? Tao Pai Pai que una que, que que Goku le tiró una bomba y sí. explotó. El que hacía la trampa. Bueno, ahí. En es, ahí, ahí es que van los, los datos del plan social. Es Una nube viajera de Goku. que no lo conoce. Ahí va a En, en Sí, sí, sí. sí. Taopai, pae, pae, Amén. y Tao Pai Pai, aunque no lo sabían, un dato, atención: Dato de Goku. Solamente los que somos conocedores de Goku tenemos esos datos. Tao Pai Pai es hermano del maestro Zuru. ¿Eh? ¿A qué no saben quién es el maestro temporada, Zuru? Temporada, ¿Eh? El maestro de Ten Han y Chao, ¿eh? ¿Eh? ¡Ya! Son enciclopedia de la cultura, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Ahora, la nube. Espérate, vamos a dejar el, el Goku un rato. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, Atención Dice que Iris Iris Uava, antiguo Guava del Plan Social Miren ahí Miren, <unusual> miren Esa es la forma gráfica el De Iris No, el Tenchi Hande Goku es mío El, el, lápiz el, el mío. de lápiz es mío El tres ojos <ríe> tres, tres Tres, tres, tres <ríe> Esa foto, tenemos una imagen exclusiva, gracias a nuestro Master Darwin, siempre brillante, muchacho, brillante. ¿Eh? Increíble, hay darle algo a ese muchacho. Tenemos una imagen exclusiva. Atención a los muchachos es mía, espérate, de Iriguaba, ah, okay. montada en el disco duro volando. Miren ahí. Eh, <risa> <risa> pensamos bueno. que era una nube voladora que se había ido. Eh, con, lo, con los discos duros porque como dicen los muchachos es posible, bueno podemos ser tan calumniadores que tal vez no eran discos duros físicos era una nube viajera una entonces la gente del PRM que entró ahora no ah, supo quién era no porque en los discos duros que tienen que estar los datos ahí al menos que usted tengan como la policía que con, con una mascotica que todavía anotan Man, qué Ay, eh. pero, que cago ah, pero si no está, oye, oye, oye lo que dice un, un tramoya que si ahí no hay cámara, si no está el, el disco duro de, de la computadora, menos de la cámara. Ah, ah, Raí oh. si, si no da el disco duro de la computadora menos de la, la cámara de la señores mire, ni la bomba sumergida más, más, eh. más fácil encuentran el DBR de de, del el caso plan, de Emily peguero Atención, que va a el barco que, que plan hueso, social. En hueso duro con la, con la TV <ríe> para allá. Atención vamos eh. no, a ponerla para allá un día cuando es mañana. Después quiere de ¿Esto ¿Quién tiene el disco duro aquí que se ha pedido? Tú eres loco, muchacho. Ese disco duro eh, no va, Mira. y visitaron a la mamá de Marlon. A ver cómo se llevan las cosas. ¡Eh, eh, eh, así no! ¿Qué? Okay. Este, muchacho, este muchacho es loco. Increíble, estaban mordiendo el país, estaban comiendo. Increíble. estaban dando en la madre. Increíble lo que se ha descubierto en este país. Ya, ahora, cuando vean dejan ellos programar una bomba. Ya no es buscando a Nemo. Buscando los discoduros de plan social. Ya no es buscando a Nemo. Un meme viene con Nemo. Con Nemo. tiene mucho trabajo que hacer. Miren. La policía, cuando ustedes vayan a buscar los discos duro, traten de atentarlo. Si está blandito, no es ese, entonces. <risa> <risa> <risa> está mojado. Eso fue que se sí, mojó. Eh, eso, eso fue que cayó una gotera y se le y se mojó y lo pitó. Pero es posible, <risa> vuelvo y digo, es posible que sea, ¿sabes qué sea? Que el disco duro, ¿sabes? Una nube. Tal vez que no están actualizados la gente de PRM y no sabían lo que es una nube. Eh, wow. Creo yo, creo yo, entiendo. Nube, nube negra. Como dice su jefe. nube viajera. <risa> no, señores, miren, ahora lo voy a decir, yo vi esto en un programa esta mañana. Está bien que los lo gobiernos sean muy serios. Claro. ¿Tú quieres que sea un gobierno sea 100% serio, serio? Sí. Sí, no puede, Neto sí. No existe Neto, Neto Es eh, eh, lo de yo querer Tú me estabas haciendo una pregunta no, que, tú, yo quiero, tú, tú. que yo quiero Que okay, yo quiero Que yo querer okay. Okay. Tú me dices a mí Ok, acecha ¿Cómo lo voy a matar? No, es que tú no puedes matar a nadie no, Porque tú me estás preguntando a mí Que si yo quiero Que un gobierno sea 100% serio Tú tienes la pregunta serio? Hazla de nuevo Elaborada de nuevo ¿Tú quieres que un gobierno se sea? Puede, sí. Se puede Se no, puede no, no, no, no ¿Tú quisieras que un gobierno Fuera 100% serio? Sí ¿Tú ¿Sabes qué eso implica? que implica. Que no va a ganar nunca. No, no, eso no no, eso no. No, no, no, no, no, no. Es atención, escuchen, no No No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Escuchen, óyeme. Un gobierno 100% serio, a nadie le va a gustar, le digo yo por qué. A nadie. A la C no ha dicho tú eso todavía. Oye. Tú te pasas en rojo, neto Y llega un momento que tú quieres que te dé un chance de la mesa. Si él te da un chance, es corrupción. Claro. ¿eh? Entonces, si te pasaste rojo, claro, ¿eh? es seguro. Segundo, tú llegas a un ministerio a hacer un papeleo y tú siempre necesitas a alguien que te resuelva que te eso ayudo, rápido. Que te ayude. <risa> ¿Tú, <risa> no lo, tú no lo buscas. Eso es corrupción. Eso es corrupción. No, no, eso es otra cosa. Pero, no, no, es otra cosa. Ah, eh, vean esto. Eh, eso también. O sea, un, un gobierno 100% correcto, ni siquiera uno, ¿sabe? tiene que ser no corrupto de arriba. Pero 100% correcto, correcto, el dominicano no lo aguanta. Porque el dominicano siempre quiere que le den para la receta, oh, eso es corrupción. Claro, no. eso es corrupción. Eso es corrupción. No, no, no, no. No, no, no, no. La, no, no, no, no. la David es corrupción. Las dádivas son corrupción. No, pero que, que pero eso está mal. ¿Por qué? Oye, está mal. Pero no, no, no, te voy a explicar por qué. Porque si tú tienes un ministerio de salud que te resuelve ese inconveniente y tú tienes un gobierno sin corrupción, es porque el ministerio de salud te funciona. Tú lo tienes que ir a pedir, a pedir en el ayuntamiento. ¿El ministerio de salud no da medicamentos? Claro que sí. Si tú tienes un buen seguro social, sí. No te da medicamentos. Pero que si tú tienes un buen seguro social y cumple no con la ley, no no y tú lo no necesitas. No vale te, te dan el valor, te dan todo. Es que, óyeme, es un gobierno donde. Escuche, miren, mire, Óigame, si él es el hospital. Escuche. No no, no, no, no, no. Lo digo yo porque, me, me, lo digo yo, porque yo de eso sé. Si una si el gobierno cumple el Ministerio de Salud, no hay necesidad ni de primera dama, ni plan social, ni nada de eso. No hay necesidad de eso. La gente no, no va a buscar. Está bien, ¿A usted tiene familia en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes que tiene familia en Estados Unidos ha ido de que gobernador, de que de, de, de Nueva York, donde para allá, de que una receta que necesito tal cosa? ¿Por qué? Porque su sistema funciona. Es que si el sistema funciona, eso no funciona. ¿Es que eso es lo que tú no has entendido? Si es, de... claro, ¿tienes, si la... tiene, si, ¿tienes, claro, no, pero ¿te, te, te entiendes? Un, sí, un, un saludo a Newman, un saludo a Newman. de lo mío personal. Mío personal Si el Newman. sistema funciona, tú no, no, nada, es. oye, no existe gente pidiendo, de, pidiendo. Si el sistema funciona, pues tiene que funcionar el sistema. ¿Tú entiendes esto? Si el sistema funciona con tu tarjeta y te den a ti lo que corresponde, y, y te, tú pagas tu cosa, tu, claro. todas tus cosas, claro. tú no tienes, exacto, todo eso tú no, no, no necesitas entonces pues más que la gente me diga a mí que quiere un gobierno 100% serio la gente no lo quiere 100% serio, eso es mentira mire miren, la sociedad es hipócrita, lo no digo yo hipócrita cuando un partido coge 20 millones y eso es así eh, eh, eh, eh, eh, eh. No, mañana, una de las pocas. este, este, muchacho, no como, este muchacho como loco.